Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Mi nombre es Wilton Martínez de resetokay.com, Solución de Almohadillas. Bueno, en el día de hoy vamos a resetear la impresora ET2720, ¿correcto? Esta impresora, más que todo, eh, aparece en España, ¿listo? La persona que está, está en España y vamos a resetear. Primero que todo, eh, el error, que o sea error de almohadillas. No reseteamos otros errores como error de papel atascado o falso, falso error de papel atascado. O errores de calidad de tinta. No, eso no hacemos. Hacemos es. Quitamos es el error de almohadilla de tinta de la impresora. Está al final de su vida útil. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Bien, ok. Primero, eso. Que se debe revisar. Que sea error de almohadilla. Segundo, vamos a mirar. Que no tenga impresiones en cola. Importante. Que esté conectada al cable USB. Importante. Por Wi-Fi no funciona. Por Wi-Fi. Que no funciona el programa. ¿Correcto? ¿Dónde está el programa? Aquí está. Ya lo hemos descargado. En la descripción tengo el link para que lo descargues. Me contactas, te envío el link de descarga para que el puedas pueda descargar. Cuando lo abres, importante, sale así. ¿vale? Esto voy a aceptar. Si desaparece, no importa, no es problema. No hay problema aquí, aquí no hay problema. O sea, necesitas que necesita una llave, una llave para poder usar. Listo, antes de, de descargar, deben deshabilitar el antivirus temporalmente o excluir la carpeta esta carpeta para que no borre el ejecutable ¿por qué lo borra? porque hay dos programas en uno el programa que como tal que es el que hace el reset y este que es el que protege con una llave ¿listo? ¿ok? ¿qué significa esto? que nada más cuando aquí muestra una ID. Aquí está la ID esta ID es única y esta ID me la tienen que enviar ¿ok? entonces ya la copié entonces yo voy y la pego voy a pegársela aquí al cliente ¿Cierto? esta es la ID, la ID del hardware listo que hago con esta id voy a generar una, una key voy a pausar el vídeo y ya regreso ok ya tenemos la llave vamos a pegarla la pegamos o sea, una vez que ya tenga la llave en su correo la pegan aquí no la, no si la descargan varias veces por ejemplo que la descargan varias veces un ejemplo y aquí pues aparece por ejemplo un numerito tener quitarle ese numerito y nada más dejarla tal como está, et 2710k en este caso, ¿vale? En el caso de la l, ejemplo, L3110, l sería L3110.key, ¿listo? Vale, ok, esta key no se ejecuta, déjala ahí cuartadita, en la misma carpeta donde está el ejecutable, perfecto. Doble clic en el ejecutable, perfecto, aquí se aparece que ya fue registrada a la persona que la compró, que compró la llave, sí, es pago. Correcto, me contacta por WhatsApp y le indico qué hacer para poder eh, adquirirla. Listo, damos clic en aceptar. Ok, aparece el programa como tal. Listo, recuerda como le, le, le dije que había dos programas. Bueno, el programa que le mostré, que es la que pide llave y esta. Por eso que el antivirus borra el programa. Listo, ok, damos clic en select para seleccionar el modelo. Bueno, en este caso sería una ET2720. Entonces trato de buscar el más la más cercana, vamos a ver la ET2710. Listo. Acabamos en el puerto, la ET2720, ¿listo? Aquí estoy demostrando que el programa es funcional y que es compatible con la, con la ET2710 y con la ET2720 que es la, la impresora del cliente, damos clic en OK clic en particular, como siempre aquí está mi dato, Wilton Martínez, para que me contactes mi teléfono, mi correo y mi nombre, Colombia, Colombia para toda Latinoamérica y habla hispana Damos clic en particular, correcto, eh, bueno, ya tenemos, ya estamos aquí, eh, esto es una, herra, una caja de herramientas, aquí hay muchas herramientas, pero lo que vamos a usar es esta, la que nos interesa es Waste in Pan es la que nos interesa, damos clic en OK, perfecto, y bueno, aquí tenemos aquí Waste in Pan Counter, listo, este es el reseteador como tal, damos clic en Main, que es el, el reseteador principal y el reseteador secundario, listo, vamos a darle Mostrar, o sea, Check, Mostrar el contador, y ahí nos muestra que está al 100% listo vamos a resetear damos clic en main clic en plantain que dice counter pad que es contador de almohadilla secundario y contador de almohadilla principal listo damos clic en inicialite o resetear porque este, este es, traducido en español es resetear damos clic en resetear pum y eh, dice si das clic en aceptar, se retira. Hoy oh, importante que no tenga impresiones en cola porque si no no te va a dejar resetear. Listo. Y que sea compatible. Si no, si sale error de comunicación es porque no es compatible. Ojo. Oh. damos clic en aceptar. Esperamos que resete. Está reseteando ahora. Esperamos que resete. Puede que demore. aquí Ese error de comunicación no es, de, es, no es problema. Cuando empieza con 20 es porque el, el, el puerto está ocupado. ¿Vale? Vamos a con 20. Cuando está con 21, indican que eh, es incompatible. Entonces, si es 21, no intente, no intenten porque pueden dañar su impresora. ¿Listo? Le damos clic a aceptar. Vamos a intentar. Vamos a inicializar eh, quizás el puerto ocupado. ¿no? Aunque aquí ya está en cero. Mira, ya está cero. Ya creo que ya... Listo. Vamos a otra vez chat. Sí, está en cero. Ya, ya está cero. Listo. Ok, ya quedó. Perfecto.